Buenas, soy Raúl de iPhone Digital. Eh, hoy hemos cambiado un poco el lugar donde solemos grabar eh, los vídeos que ponemos todos los domingos. Aquí está mi compañero Héctor, como Hola, siempre. Hola, muy buenas. Y bueno, eh, como siempre hacemos, ahora te comentaré qué es lo que vamos a, a explicar, o qué, de lo que vamos a hablar hoy del resumen semanal. lo más importante. En principio, en principio va a ser eh, bueno, en qué estado se encuentra ahora mismo el jailbreak de iOS 10. Luego hablaremos un poco del nuevo procesador que va a tener los nuevos iPad, vale, la potencia, los tests de rendimiento que, que han tenido, eh, luego a continuación hablaremos un poquito que ya se pueden comprar los iPhone 7 de SIM Free y también algún consejo por qué no debes de comprar el modelo de 32 gigas porque parece ser que tienen menos rendimiento en algunos aspectos que los modelos de mayor capacidad, sorprendentemente. Mm -hmm. Y luego ya para el final pues la noticia más importante, que nos habías si todo. Exactamente. Los... La, ver, la, nueva Keynote. la nueva Keynote que va a haber el jueves, que bueno, esperamos que, que estéis eh, presentes porque vamos a retransmitirlo en directo. Así que, por mi parte, podemos empezar, ¿no? Muy bien, venga. Venga, empezamos. <risa> bueno, como siempre, eh, eh, os aconsejamos o que si queréis dejar un comentario con alguna propuesta, alguna noticia que creáis que que hablemos la semana que viene en concreto damos las gracias a, a un usuario que se llama a ver que, que diga el nombre, sí. que es un poco complicado Selcicer Master sí. que bueno, que ha dejado un que otro comentario y bueno, siempre vamos a destacar a usuario con sus con uno de los mejores comentarios que deje sí, Entonces, muchas gracias, pero eso, intentad poner lo que, de lo que queréis que hablemos y bueno, y si lo que estamos comentando os parece interesante o qué cambiaríais en este tipo de de y de resumen semanal sí y luego bueno, que una no voy a presentarlo, eh, siempre en cualquier sitio os veis a a Tintín, se me va a la ojos por ahí y todo. Y bueno, a ver que venga un poquito aquí de... pues, claro, hoy, al haber cambiado el... el lugar de hacer los vídeos, pues tiene este problema del directo. <risa> <risa> bueno, pues en principio, el último Jailbreak que, que podemos eh, ver o que se puede hacer es del 9.3.3. Uh -huh. eh, bueno, eh, sí que han salido algunos que otros, pues que se han intentado con el 9.3.4, con Luca Todesco, pero no lo ha hecho público y bueno parece ser que está costando bastante que salga el IOS 10, el jailbreak para el IOS 10 porque si te das cuenta, eh, está, ha habido seis lanzamientos, ocho betas, perdón, de, de IOS 10, entonces parece ser que Apple está muy muy pendiente de todas las noticias que salen sobre el jailbreak y la, la verdad que parece ser que... Está intentando evitarlo, ¿no? A toda costa. Sí, porque el hombre este que has dicho, tu descub, dijo que para el 10 ya tenía algo, ¿no? Eh, incluso eso dijo para el día del lanzamiento del iPhone 7, dijo que lo iba a tener, pero de momento no hemos visto nada. Uh -huh. Sí que es verdad que, por ejemplo, para eh, Pangu, en, en una conferencia Mosec e incluso este mismo desarrollador o hacker, como quiera llamarlo, sí que han hecho ejemplos de que han hecho un jailbreak a, a iOS 10. Era en, en concreto de la, de la beta, uh -huh. ¿de acuerdo? Eh, uno de ellos también, por ejemplo, lo hizo para un iPhone 5, lo único que era solo para una versión de 32 bits, que es más fácil, usando eh, el e eh, exploit, ¿vale? Claro. Pero era todo sobre betas, y ten en cuenta que luego si eh, este, Apple ha estado presente o se está dando cuenta de todo esto, con, tanta, con las 8 betas seguro que ha ido corrigiéndolo. De hecho, me atrevo a decir esto porque si te das cuenta, la última vez que se hizo eh, un jailbreak al, al iOS 9.3.3. Uh -huh. eh, luego salió que, que se iba a hacer un. Bueno, era un jailbreak, no era un tethered, ¿vale? Para, para el 9.3.4, pero enseguida eh, Apple lanzó el, la versión, la actualización a, 9, a la iOS 9.3.4, incluso la iOS 9.3.5, diciendo que era un parche de seguridad, pero te digo yo que era para, para evitar que se hiciese el jailbreak. O sea ah. que está ahora mismo súper atento y súper rápido Apple a la hora de cortar cualquier posibilidad de hacer un, un jailbreak y bueno, de hecho ya se tardó bastante en, con algunas versiones de iOS 9, no sé, ahora mismo el tiempo que tardaremos en que se vea realmente un verdadero jailbreak a la versión final ya con, con iOS 10. Ajá, vamos, que se está resistiendo ¿no? el 10. Sí. Bueno, pues a ver, a ver lo que tardan. Eh, vale, pues si quieres pasamos al, al siguiente tema. Mm. A ver, cuéntame. Sí, yo he preparado el artículo que habla sobre el procesador de los nuevos iPad van a lanzar en 2017, sí. ¿vale? concretamente los A10X. Sabéis que más o menos, con cada versión de iPad nueva que se lanza, se pone este procesador, que es la versión X, que es una versión mejorada del de que se ha lanzado este año para el iPhone. En este año, pues el iPhone 7 es el A10, pues sí. tenemos el A10X. Y bueno, la noticia más que nada lo que habla es que la gente de, de, de Geekbench Perdón, creo que lo he dicho más o menos bien. Sí, yo creo que sí. Eh, lo ha analizado, ha hecho un análisis de, de funcionamiento de la CPU sí. y ya tenemos unas primeras eh, puntuaciones, ¿vale? Las están aquí apuntadas, son 6588 en modo multicore sí. y 4266 en modo single, ¿vale? Eh, comparándolo con el A10, o sea, el del iPhone 7 el multicore son 5.580, es decir, 6.580 frente a 5.580, ¿vale? 1.000 mil mil más. Bueno, ¿El nuevo 1.000 sí, más? 1.000 más, sí. Y en single más o menos igual, tiene que haber 800 más, ¿vale? Más o menos. O sea, es decir, que hay un una incremento de rendimiento bastante interesante. Sí. Y comparándolo con la versión anterior del iPad, ¿vale? Tenemos 4.990, que frente a los 6.580, pues es una mejora también bastante más considerable. Y 3.000 en single core frente a 4.200, ¿vale? 1.200 más. De, de rendimiento. ¿Vale? O sea, um, estamos hablando de un rendimiento que podría oscilar entre los 20 25% de mejora. Sí, pues eso es interesante porque alguien que esté pensando mejor en comprarse un iPad a lo mejor dice: Bueno, pues me espero al 2017 que uh -huh. puede ser que tenga un iPad bastante más, más potente. Bueno. Exactamente. O ver si los que están ahora bajan de precio con el lanzamiento de estos nuevos. En concreto se van a lanzar pues, más o menos las tres gamas: eh, el de 12,9 pulgadas, sí. un intermedio de 10 pulgadas y la versión mini también. ¿Vale? Las tres en 2017. Eh, no sé en qué fecha, supongo que en abril o algo así, no cuando se haga la... o a finales. ¿no? Bueno, ya habrá que ver porque ya después de que esta keynote así que ha salido ahora, luego el iPhone 6, el, el iPhone 6 que salió en marzo y tal, yo ya Apple no sé lo que, lo que va a hacer con el lanzamiento. <risa> sí. Esto ya es una sorpresa, va a ser ya difícil. Sí. Y nada, más o menos eso es lo que hay ¿eh? Parece bastante interesante Ya veremos qué más sea conociendo de estos nuevos iPads y si tienen alguna mejora aparte de, del hardware Y luego también veremos algo que al final Hablaremos también de la Keynote A ver lo que va a pasar con los nuevos MacBook Pro Air o tal También vamos a ver, o sea que bueno Tenemos mucha cantidad de productos Pues bien, eh, continúo comentando un poquillo Porque a lo mejor todavía hay gente que No se ha comprado el iPhone 7 Incluso hay muchos que todavía están en, eh, Fuera de stock Uh -huh. vale eh, La buena noticia y la mala La buena noticia es que ya ha salido la, que Desde la Apple.com en Estados Unidos Puedes comprarte un iPhone 7 o iPhone 7 Plus Con la versión eh, locket eh, Libre o SIM Free vale Que hasta hace poco no se podría Tenías que hacerlo con una compañía como Sprint, eh, Verizon uh, uh, AT&T sabes uh -huh. Y bueno, ya se puede hacer Entonces bueno es una gran eh, Noticia porque la gente lo puede comprar En Estados Unidos que es mucho más barato y luego se lo puede llevar a su país y va a funcionar, da igual si el modelo Ajá. es GSM, CDMA porque ya eh, este nuevo modelo de iPhone 7 ya Apple ha tenido en cuenta y se puede usar en cualquier parte del mundo Ajá. la parte mala, pero bueno si ya lo tienes en cuenta es que no compres un iPhone 7 de 32 GB. si no tienes otra opción pues bueno lo, te lo puedes comprar pero ahora te digo porque, resulta que se han hecho eh, pues, test, de, test de rendimiento de memoria y también de lectura y escritura de los archivos de acuerdo Ajá. y ha habido una diferencia muy grande en modelos de iphone 7 entre el, el de 32 gigas con el de 128 gigas la verdad que es sorprendente porque el, el modelo a al final es lo mismo lo único que cambia es la capacidad pues Ajá. sí hay diferencias entre un modelo y otro o sea por alguna razón va un poquito más lento por así decir el de 32 sí. gigas y te voy a decir en concreto por ejemplo el, el test de, de memoria interna te voy a hacer la comparación incluso con el iphone 6s vale el iPhone 6S sacaba una de 64 GB, tenía una puntuación de 1422. Pues el, de, el iPhone 7 de 32 GB eh, uh -huh. tenía 839. Es decir, una diferencia de, de 500 o 600 menos, menos eh, puntos. ¿eh? Ajá. Sí, y, digamos, una diferencia bastante considerable. O sea, estamos hablando de un modelo incluso de un, de, de un año eh, más antiguo. Uh -huh. Pero el iPhone 7 de 128 GB, ¿vale? Eh, tenía 1.721 frente a los 800 que te acabo de decir Ajá. es decir, es eh, 900 puntos más es decir lo más normal es que el iPhone 7 de 32 GB y el de 128 tuviese la misma puntuación pues no, hay una diferencia de 900 puntos pero bueno, si nos vamos a ver por ejemplo la lectura y la escritura entonces ya estamos hablando también de algo bastante importante por ejemplo, la, la, la velocidad de escritura del iPhone 6S Plus son 200 megas pues el del iPhone 7 de 32 GB es de 40 megas una diferencia de 5 veces más lento uh -huh. sorprendente Mientras que el de 128 GB, el iPhone 7, son 308 MB eh, por segundo de escritura. Ajá. Y el de lectura, pues algo parecido. Son 628 MB de, por segundo el de iPhone 6S Plus y 691 el de 32 GB. Que bueno, dicen, bueno, pues es un poquito superior. Pero claro, si, si tienes en cuenta que son 926 MB el del de iPhone 7 de 128 MB, eh, GB, perdón, estamos hablando de casi 200 MB eh, por segundo más rápido, ¿vale? Que es uh -huh. bastante. Es una diferencia, diferencia. Muy, muy considerable, la verdad Sí, pero es que aún te vas a sorprender más Y ahora te hace la pregunta, no leas aquí la nota que te quiero hacer una pregunta <risa> Se ha hecho como una especie de prueba Para ver con un vídeo de... Que dura creo que 4 minutos o 5 minutos grabados a, a 4K vale Se uh -huh. ha hecho ahí una, una edición una, un... A ver cuánto tiempo tarda en procesarlo Y mira, tardaba el iPhone 6S Plus Tardaba 60 segundos en hacer el proceso Ajá, vale eh, ¿Cuánto crees que tardaba el iPhone 7 de 32 gigas? <risa> ha hecho 60 segundos, ¿no? Sí. Venga, voy a ponerle, eh, por ejemplo, 40. 52 segundos. Vale. O sea, tardó 8 segundos menos, ¿vale? Bueno, una mejora, ¿no? Bien, una mejora, sí. ¿Cuánto claro. crees que lo hacía el iPhone 7 de 128 gigas? Claro, sabiendo la diferencia que me has dicho antes, pues no sé, 40, voy a decirlo. 17 segundos. 17 segundos. O sea, tardó... Tres veces menos el iPhone 7 de 128 gigas. Entonces, pues como. Mucha, mucha diferencia, tres demasiado. Veces menos, ¿eh? he demasiado. Claro. Eh, es que, claro, sabiendo que tienes un modelo con más capacidad y encima con una velocidad. una capacidad de rendimiento tan alta, sí. merece mucho la pena no ir a por el 32 directamente. Eh, en esos días estamos de acuerdo a la hora de decidir la compra, pero es que lo que es sorprendente es que yo no sé por qué Apple hace eso. Es decir, realmente tú estás pagando porque tienes más memoria de almacenamiento, no por el rendimiento. Entonces, la verdad que no lo entiendo. Si ha sido un fallo de fabricación o algo que realmente estaba dentro también del precio. Uh -huh. bueno, o sea que, bueno, muy curioso, la verdad. Y sí. muy interesante. Muy útil para la gente que, que, que sí. esté pensando en comprarse un... Vale la pena positivo. hacer un pequeño esfuerzo, la verdad, sí. Vale, pues sí si que ya pasamos al tema final, a la Keynote. Sí, vale, vamos a... El tema a... estrella nos ha sorprendido esta semana. Sí. Pues, eh, si no os habéis enterado, Apple ha anunciado que se va a hacer una Keynote Para anunciar eh, productos nuevos Bueno, va a estar centrado en Mac, sobre todo hmm. El día 27 de octubre, ¿cierto? Sí. A las... Uy, bueno, no me he apuntado a la hora central Pero bueno, os digo directamente las horas es de Es las 10 en San Francisco, a las 10 de la mañana Vale, a las 10 de la mañana sí. en San Francisco, ¿vale? Que, bueno, ahora os decimos las horas del de resto de países Lo que se va a presentar son, sobre todo, eh, bueno, la serie Mac, ¿no? MacBook Pro Sí quizás un nuevo iMac y una versión también del Air, ¿no? Sí. Esos tres productos seguramente, pero esto no es oficial, ¿vale? Apple no ha dicho lo que va a presentar, ¿vale? Esto más o menos es lo que se ha ido recabando. Sí, de información, rumores y tal, claro. Entonces, el MacBook Pro, a mí me parece el más interesante de todos, con los cambios que tiene, no sé si lo ha estado viendo, pero tiene en lo que es el teclado, la parte superior, se rumorea que va a tener un sensor... Eh, sensible al tacto. ¿vale? Estas teclas normalmente son funciones de subir el volumen, sí. de aumentar el brillo, todo este tipo de cosas. Va a ser eh, como si fuera una pantalla de, de un dispositivo táctil. Sí. ¿vale? Entonces, quizás sea programable y puedan cambiar los botones, o quizás simplemente va a ser sensible al tacto. Y además, sensible a la presión también. Va a tener un poco de Ajá. tema de, de 3D Touch. Y también puede que tenga el Touch ID ahí incluido. ID de forma que tú puedas encender el dispositivo. Eh, tocando en porque esa... otra persona no puede, no puede utilizarlo. Exactamente. Ostras, pues, bueno. so, bastante Eso promete. ¿eh? Bueno, aparte también, pues un nuevo rediseño lo van a hacer más delgado, menos peso, aunque ya de por sí pesa poco y es bastante, bastante delgado. Habrá que ver eh, a qué límites puede llegar al final Apple en este tipo de, de dispositivos. Pero bueno, a mí me parece bastante, bastante interesante. Los iMac, bueno, eh, el principal cambio que va a haber es el cambio en la resolución. Vamos bueno, hacerlo. Se habla de 4K, se habla de 5K incluso. también no está claro, ¿no? Pantalla retina, sí. Ajá. Bueno, 5K pf, es una solución ya desbordante, vamos. Y bueno, veremos. Me parece bastante interesante. Y del modelo Air, lo único que se ha estado hablando un poquito es que va a tener dispositivos USB tipo C. Ajá. Y hay poquita más información. De momento no se sabe mucho. Entonces, nada, vamos a estar expectantes Sí, pues eso. Quería recordarte que, bueno, vamos a poner eh, en nuestro eh, en iPhone Digital, vamos a anunciar cómo puedes seguirlo en directo, porque vamos a re retransmitirlo de y yo, igual que la presentación del iPhone 7. Eh, os pondremos a qué hora, cómo puedes verlo en streaming, lo vamos a retransmitir, vamos a comentar cada detalle. Eh, bueno, lo podrás ver en la página oficial, pero nosotros eh, lo vamos a estar todo comentando. Y la verdad que, bueno, tuvo bastante éxito la la última vez, de hecho fue uno de los vídeos más vistos en Youtube en español, de la Keynote sobre el iPhone 7 entonces bueno... sí, animamos a todos que, que entréis y la verdad que está bastante bien, en los comentarios podéis ir comentando las cosas que van sucediendo nos lo pasamos bien y vemos lo que va saliendo Bueno, mmm, digo los horarios ¿vale? que hemos sí. dicho de decirlos Viene en Argentina será a las 2 de la tarde, en Colombia a las 12 de mediodía Igual que en México, bueno, México sobre todo, la, ciudad, la zona de Ciudad de México. Sí, porque tienen diferentes zonas horarias dentro de México. En España a las 7 de la tarde y en Venezuela a las 12 y media. Ajá. ¿Vale? De todas formas, entrad en iPhone Digital y buscáis si queréis bien. Ahí están todas las zonas horarias y todos los... Sí, ¿vale? haremos los una publicación. No obstante, si no lo encuentras, eh, escribe un comentario y contestamos a todos los comentarios que escribís. Eh, nosotros respondemos. Esto te lo puedo asegurar al 100%. Y bueno, creo que nada más, ¿no? Hasta aquí ha llegado el resumen semanal de iPhone Digital. Eh, si podéis dar al like al, al vídeo para que podamos continuar haciendo este tipo de vídeos, nos vais a ayudar al canal, eh, suscribiros para tener avisos de cada vez que subimos un nuevo contenido. Uh -huh. Y bueno, de momento, pues eso es todo, ¿no? Sí, nos esperamos la semana que viene. Un comentario y un like. Muchas gracias. Vale, hasta luego. Adiós.